Por favor Miedo hay que Pasos, ¿quién se acerca? Veo un vampiro. Oh, no, veo un vampiro. Corran, veo un vampiro. Es Halloween ya, ni un alma hay. Escucho pasos. Se acerca ¿Qué? veo una bruja oh, no! ¡Oh, no! veo una bruja un autobús. Sí, hemos esperado aquí por tres minutos. El autobús de terror siempre está retrasado. El autobús de terror. Claro, Dewey. Es Halloween, ¿lo recuerdas? No podríamos esperar un autobús normal. Wow, esto es genial. Yo la verdad no sé. Vamos, Dewey, lo amarás. Es muy divertido. El autobús del miedo va por la calle, por la calle. Por la calle el autobús del miedo va. Por la calle en Halloween. Todos arriba. Creo que esperaré al siguiente autobús. <risa> el autobús del miedo tiene cara de susto, cara de susto, cara de susto. El autobús del miedo tiene cara de susto en Halloween. <risa> Tiene un conductor de terror, de terror El autobús del miedo tiene un conductor en Halloween del miedo sube solo monstruos, solo monstruos, solo monstruos. El autobús del miedo sube solo monstruos en Halloween. El autobús de miedo tiene cuatro llantas, lisas son, lisas son. El autobús de miedo tiene cuatro llantas en Halloween. del miedo hace mucho ruido De terror, de terror El autobús del miedo hace mucho ruido En Halloween ¿Qué fue eso? ¿No lo sabes? ¿De qué hablas? ¡Ja <risas> ponte el cinturón! El autobús del miedo vuela hacia la luna A la luna la luna, el autobús del miedo vuela hacia la luna en Halloween, en Halloween, en Halloween. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> la luna llena me hace temblar.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 Dudu, du, iburón, vampiro, do-do, Tiburón calabazado, tiburón calabazado, tiburón. <risas> tiburón fantasma dudu, tiburón fantasma dudu.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 la medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es, es Halloween, Halloween ya ja ja, ja ja ja ja ja ja ja Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya ja ja ja ja ja ja ja Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween Adiós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 Está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un.? No, puedo comer un. No, puedo comer un. No, puedo comer un. No, no, no, no. Ma, ma, ma. Chom, chom, chom. Danos ya. Yom, yum, yum. yum. mamá ma, ma. Chom, chom, chom. Danos ya. Yom, yum, yum. Me despertaste.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 Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó?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 Si jugamos, uh -huh. escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... Yo también lo escucho. ¿Cómo está?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 Quiriquí, la señora encontró el zapato y él encontró el arco del violín. Cantemos que quiere que, que ella bailará contigo mientras él toca el violín y no sabe qué hacer. Quiriquí, ella perdió un zapato, él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer. ¿Qué quiere ¿Ella qué va a hacer? Hasta que lo encuentre sin en un zapato bailará. ¿Qué quiere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 Ahí, y el pequeño Johnny Flynn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 La caldera, Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola la tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té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 Mira ambos lados Camina, no corras juega seguro Cruzaré caminos Hacia el otro lado puede ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves?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 Mira ambos lados, camina, no corras, juegas seguro, cruzar caminos hacia el otro lado, puede ser seguro con tu mano en la mía.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 Yankee Do sí, ya sé Yankee Do do Grande. Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas. Yankee Do Dulce, sí, ya Yankee Do do Grande. Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas.